Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? en eh, El posteo de hoy, que también lo puse por escrito, ¿no? Digo, Pero posiblemente a algunas personas les resulta más atractivo o más sencillo incluso hasta de, de escucharlo, entenderlo, leerlo, pensarlo, reflexionarlo en el formato de video. Ahora sí, con referencia al posteo, que ahora lo comparto de vuelta así dentro de, dentro de este video, para así lo como refrescamos un poquito de lo que estoy hablando, quería, si se quiere explicar desde la mirada del coaching, desde la perspectiva, desde la metodología que el coaching puede aportar a las conversaciones es esto de el significado y el peso específico de las palabras cuando digo significado y peso específico también tiene que ver con el aspecto personal de cada uno de nosotros que le ponemos a las palabras ¿Sí? Digamos, las palabras en sí mismas ya tienen un significado de, de, de diccionario si se quiere y al mismo tiempo, nosotros personalmente le ponemos a las palabras un cierto significado particular o personalizado, si se quiere. ¿no? Eh, que esto tiene mucho que ver, o a veces tiene mucho que ver, con, con la experiencia o con el recuerdo que nosotros tengamos relacionado con esa palabra. Eh, y en cuanto al peso de la palabra, lo que yo llamaría, si se quiere, peso específico de la palabra, también eh, sucede algo muy similar tiene que ver con que también una experiencia que hayamos tenido en referencia a esa palabra, que no siempre está tan claro, no es que todos sabemos específicamente cada una de las palabras que utilizamos qué peso específico tiene o qué significado particular tiene para nosotros lo que sí, y a esto apunto con este video es eh, que podamos entender, que vos puedas entender hasta qué punto tus capacidades conversacionales, digamos, tus capacidades de conversación tienen que ver con esto, tienen que ver con el peso específico y el significado de las palabras. Y acá va el ejemplo: palabra sacrificio, que está en ese posteo que yo hice ¿no? en, el, en el flyer, una imagen eh, que tiene que ver con esto, ¿no? que más allá del tiempo que te lleve, te mantengas enfocado en lograr tus sueños. Y ahora con la palabra sacrificio, como a, a modo de ejemplo, es el sacrificio, por ejemplo, el sacrificio, por ejemplo, para algunas palabras tiene una connotación negativa. Y ya sabemos, o yo ya lo dije en otros momentos o en otros vídeos, que no hay nada ni bueno ni malo en realidad. Sino como cada uno de nosotros, cada una de nosotras interpretamos esa realidad. Y en este caso, esa palabra, sacrificio. Y Por ejemplo, la palabra sacrificio para algunas personas simplemente puede representar el hecho de eh, poner más tiempo, más empeño, más trabajo en algo que quiere lograr, o en algo que quiere pedir, o en algo que quiere tener. Y para otras personas, la palabra sacrificio es algo, si se quiere, no sé, más relacionado a lo doloroso O al, o al esfuerzo y al trabajo pero y, y lo digo con esta cara y con esta intención porque tiene mucho que ver con esto ¿no? ¿Qué emociones o qué sentimientos le tenemos nosotros? esto, Con esto me refiero al peso específico ¿Qué carga emocional le ponemos a la palabra? En este caso, sacrificio y a modo de ejemplo Entonces, resumiendo la misma palabra para una persona puede significar simplemente el trabajar más tiempo, dedicarle más tiempo a algo en particular, y para otra persona puede significar algo doloroso a tener que vivir o transitar. Ahora, están es correcto o es incorrecto las dos personas. Si se quiere, así como de ejemplo, las dos personas lo que están pensando es correcto, porque cada uno lo, lo tiene, si se quiere, como relacionado o vinculado con algún recuerdo con lo que aprendieron. Digo, pues también puede pasar esto. ¿no? A una persona, a mí por ejemplo, posiblemente le hayan enseñado que el sacrificio es dedicación y otra persona le hayan enseñado que el sacrificio es dolor. Y ambos pensamientos son correctos. Las dos personas, si se quiere, es más, si querés hacer un juego, pre preguntarle a otra persona, conocida tuya, qué significa la palabra sacrificio para ella, y te va a decir algo que posiblemente tenga algo que ver con lo que vos tenés como significado de esa palabra. Pero va a tener el peso específico de cada una de ellas. Va a tener el peso específico de la persona a la que vos le preguntaste. Entonces, por un lado tenemos el peso específico de la palabra. Y por otro lado, el significado. Que tiene que ver claramente un significado literal de lo que es el significado de un diccionario. Ahora también, es un significado que nosotros podemos como personalizarlo. Pero no es común que tergiversemos totalmente el significado. Sí, seguramente pase que esa misma palabra, por ejemplo, sacrificio. Tenga un significado para mí, para vos o para otra persona, algo más personalizado. Que esto es lo que te decía hace un rato, ¿no? Por ejemplo, para mí puede ser... Uy, si me está pidiendo que me sacrifique, voy a tener que poner un poco más de tiempo en este tema, o en este trabajo, o en este objetivo, o en este plan que yo quiero lograr. Para otra persona, la, cuando yo digo, u otra persona le dice, o esa persona dice la palabra sacrificio, tiene una connotación diferente. Y esto tiene que ver con el significado, que más allá de que tenga un significado literal en un diccionario, esa persona le otorga un significado personalizado. ¿Sí? Ahora bien, vos me decís, Hugo, muy lindo el videito. Pero, ¿para qué me sirve esto? <risa> y acá es donde entra el coaching. Acá es donde eh, yo como coach profesional y desde mi experiencia, siempre digo lo mismo, ¿no? yo cuando hago estos videos, lo hago desde mi experiencia personal y también mi experiencia profesional, tanto como coach como mentor. Ahora, en, estos, en estas distinciones, y en estas pequeñas o sutiles a veces diferencias de una misma palabra, dependiendo de quién lo dice, y también acá cabe una salvedad, es dependiendo de quién lo escucha. Y acá hay una gran diferencia, porque estas, por más que sean sutiles, eh, diferencias entre el significado o el peso específico, en la conversación en sí misma, en el diálogo que vos tengas con otra persona, va a ser la diferencia de ese diálogo. Entonces vos, por ejemplo, no sé, le estás pidiendo a, un, eh, a una persona con la cual vos tenés un proyecto en el, tu trabajo, a tu familia, alguien de tu familia vas a pedir algo, decís, en esto nos vamos a tener que sacrificar. Entonces esa persona puede escuchar cómo, uy, ¿qué me está pidiendo? Que tengo que dejar, tengo que perder algo, me, me va a doler, me va a costar, me va a. a como el sacrificio que tiene relación a esto, ¿no? Con la pérdida, el dolor. Y esta persona dice, ah, ok, me está pidiendo que simplemente que ponga más, más tiempo. que le perden más tiempo lo que me está pidiendo. Y estas sutiles diferencias. Porque fíjate que estamos hablando de lo que vos estás diciendo Por ejemplo, donde estás pidiendo a esa X persona que haga un sacrificio para tal cosa Y acá es donde, como te decía hace un rato, entra el coaching ¿Por qué? Porque las distinciones o las capacidades o las cualidades que nosotros tenemos en, en las conversaciones Nuestra capacidad conversacional, si se quiere Hace la diferencia en el momento de, ¿qué? de lograr lo que querés lograr de lograr ese resultado técnicamente hablando o coachísticamente hablando ahora, en la vida real, en la cotidiana es, vos le estás pidiendo a una persona de tu familia hacer un sacrificio para lograr tal cosa entonces el coaching en qué te puede ayudar qué te puede acompañar a hacer, es a gestionar esa conversación, por ejemplo a gestionar todos tus recursos conversacionales, por ejemplo ¿para qué? para que esa otra persona al escucharte a vos decir sacrificio, interprete, sepa, lo que vos estás queriendo decirle. Mira, Vos pensabas que por el hecho de decir sacrificio, la otra persona posiblemente escuchaba lo mismo que vos. Y a veces no pasa esto. Te diría más. No es a veces. La mayoría de las veces no pasa. La mayoría de las veces, y esto lo baso solamente en mi experiencia personal y profesional... Es, la mayoría de las veces pasa que una persona dice, a ejemplo, la palabra sacrificio y la otra persona interpreta otra cosa. Interpreta mucho tiempo o más tiempo de lo que vos incluso eh, crees que va a ser necesario como tiempo o sacrificio. Uy, no, me estás pidiendo que me inmole por ese proyecto. Entonces... Por eso digo esto, esta distinción que tiene, esta metodología de trabajo que tiene el coaching para las conversaciones, para que la persona pueda comunicarse de manera efectiva, de manera asertiva, de manera incluso hasta empática. ¿Por qué digo empática? Porque cuando vos puedas entender que lo que vos estás diciendo, la otra persona puede llegar a ser que lo interprete de otra manera, vos vas a ser empático con esa persona, porque vas a buscar palabras de las cuales la interpretación que queda dando vuelta sea la menor posible. Entonces esté más acotado a una definición, que ambas personas, tanto vos como la otra persona que le estás comunicando algo, entiendan casi lo mismo. Y llegado el caso, tendrás que aclarar algo, como para que la persona tenga mayor certeza de lo que vos estás diciendo. Entonces, ¿qué puede aportar el coaching? Eh, como digo siempre, eh, es una invitación a que lo pidas, que te pongas en ese, en ese rol de, bueno, ok, ahora quiero cambiar, quiero mejorar, por ejemplo, en este caso, en mis conversaciones, cómo logro las cosas, cómo logro mis diálogos con otras personas. Y en esta frase clásica, si se quiere esto, ¿no? del, del sacrificio, la constancia, el esfuerzo, el trabajo. Hay veces que yo, por ejemplo, me ha pasado con, con clientes, que dicen algo y piensan automáticamente que la otra persona interpretó exactamente lo mismo que tiene en la cabeza y, o lo que está pensando ¿no? y esto no siempre pasa es lo que te decía hace un rato por experiencia personal y profesional la mayoría de las veces no pasa sobre todo cuando lo que vas a pedirle a la otra persona realmente va a hacer que esa persona tenga que dedicarle más tiempo o más esfuerzo o más sacrificio a ese proyecto así que la idea en estos videos es que a través de estas plataformas las redes sociales les pueda compartir en qué les puede servir en qué te puede servir el coaching en qué te puede servir un proceso de coaching una sesión de coaching para por ejemplo algo que quieras lograr y que hasta el momento no estás logrando que vos decís cómo puede ser a x persona le pedí ya cuatro veces lo mismo ¿por qué no lo puede hacer ¿Por qué siempre tengo que aclarar lo mismo? Bueno, posiblemente sea por la forma en la que te comunicas. Y esto en un proceso de coaching, vos podés pedir coaching, vos pedís coaching. Y en tu proceso de coaching trabajaremos sobre la forma en que te comunicas con ese tema en particular, con ese proyecto en particular, con ese objetivo en particular. ¿Sí? Esto, a modo de ejemplo, la frase, a mí me encanta, digamos, esto yo... Personalmente, ahora sí lo digo en forma personal, yo sí yo creo mucho en esta frase, en esto de que bueno, eh, no siempre es genética, no siempre es fácil, no siempre es simplemente eh, hacerlo y nada más, o pensarlo y nada más. Hay un tiempo, hay un proceso, hay un sacrificio. Lo que sí, vuelvo a lo mismo, si hay cosas que hasta ahora no estás logrando y que por alguna razón. Que vos todavía no entendiste, no podés eh, pensar cuál es la forma de coaching y en un proceso de coaching seguramente, porque esto pasa siempre, seguramente cuando digo siempre es porque en el ciento por ciento de los casos ha sucedido, por lo menos en mi experiencia, eh, en un proceso de coaching vas a lograr encontrar, eh, ver, pensar y reflexionar sobre aquello que hasta el momento no habías podido hacerlo. Y gracias a ese, a ese pensamiento, a esa reflexión, a ese cambio, si se quiere interno tuyo, vas a lograr eh, resultados diferentes. Y, y esto es coaching, es acompañar y ayudar a las personas a gestionar de mejor manera sus procesos de cambio y de mejora. Así bueno, espero que te haya gustado este video y nos vemos en el próximo.